Una sola vez, le sacamos de casa y lo llevamos allá a una campa y, y era una campa tan abierta que le que la verdad que le... No ves, es un miedica, O sea, hasta que... Hasta, igual igual pases mañana y ya está el tío saltando, pero joder. Pero le, ahora... le, le costará muchísimo. Le costará al principio hasta que huela todo, diga a ver de dónde hostias estoy.